Encuentran Criatura Extraterrestre El mundo cada día no deja de sorprendernos, y es que con la llegada del internet a nuestras vidas, podemos saber lo que sucede en cada rincón del planeta. Por lo que siempre, podemos encontrar noticias en extremo curiosas, extrañas o misteriosas. Uno nunca sabe dónde sucederá la siguiente noticia viral. El siguiente caso sucedió en Sydney, Australia donde los titulares de las páginas web señalaban el descubrimiento de una criatura extraterrestre. Un video en Instagram comenzó a compartirse, llegando a las tendencias de internet por lo extraño de una criatura que había sido descubierta en la calle. Harry Hayes es quien caminando por la calle encontró un raro especimen. Tomó un pequeño video y una fotografía y la subió a su perfil sin pensar que provocaría diversas opiniones en todo el mundo. Mi instinto dice que es una especie de embrión, pero con el COVID, la tercera guerra mundial y las inundaciones, esto podría muy bien ser un extraterrestre, afirmó Harry Hayes. La extraña criatura apareció después de una fuerte lluvia en la ciudad de Brisbane, al norte de Sydney, por lo que podría tratarse del embrión de algún reptil o anfibio. En Latinoamérica han opinado que pudiera ser un ajolote, como se le llama a una etapa del desarrollo de las ranas. Pero muchos están de acuerdo con Harry en el pensar que se trata de una criatura extraterrestre. En su publicación que aún podemos encontrar en su Instagram hay todo tipo de comentarios, incluyendo aquellos que de alguna forma le reclaman el por qué no lo recogió en una botella para ser estudiado. Hasta el momento no se ha podido identificar qué tipo de animal es, pero podemos comparar en esta imagen que tiene todas las características de un embrión, incluyendo el tamaño que es de apenas unos 3 o 4 centímetros. por lo que la fantasía de que se trata de un extraterrestre es una mera opinión. Estoy seguro que si se hubiera realizado alguna prueba, podríamos haber conocido qué tipo de animales. Por el momento, solo queda como una curiosidad más de internet. Estaremos muy al pendiente de nuevas noticias extrañas que nos hagan pensar nuevamente en los seres de otros mundos. Mi nombre es Oxla Castro. Y recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Suscríbete a este canal y forma parte de esta bonita comunidad de lo paranormal. Si tienes alguna historia, fotografías o videos de lo paranormal, puedes enviármelos a mi correo o número de WhatsApp que aparecerá en pantalla.